¿Qué onda mis crack, hijos de la mía califa? El día de hoy les vengo trayendo otro resumen más de la famosa saga, God of Wars, así que dejándolo todo aquí, que comience el vídeo, hoy toca hacer un viaje a las tierras lejanas de Migger, para que podáis disfrutar junto a mí el verdadero resumen de God of War, el de 2018, no el de 2004, que el tema del nombre no lo pone muy fácil para distinguir uno de otro, pero ahora, sí que sí, empezamos. Tras haber matado a todos los dioses griegos de la manera más horrible que pudo, Kratos hizo la maleta y se fue a vivir a Escandinavia, donde pudo rehacer su vida y formar una nueva familia. Nuestra historia comienza con Kratos talando árboles, en específico los que le pidió su esposa para la pira funeraria antes de morir, porque si su nueva esposa también ha muerto, vaya suerte que tienes Kratos, dos esposas, dos cadáveres, pero vamos siempre dicen que a la tercera va la vencida, así que quizá la próxima salga mejor, tras un pequeño funeral, Kratos pone a prueba a su hijo, que se llama Atreus, que no lo he dicho, aunque luego descubriremos que su verdadero nombre la mitología nórdica es uno muy distinto, pero que seguramente a muchos os suene si habéis visto las películas de Marvel, pero ahora no es el momento de hablar de ello, de lo que sí es momento de hablar es de la cacería que le toca hacer a Atreus, la cual utiliza Kratos para poner a prueba a su hijo, ya que su esposa aparte de pedirle talar ciertos árboles, también le pidió que esparciera sus cenizas, en la montaña más alta del mundo y para que Atreus lo acompañe en este viaje tiene que estar seguro de que esté preparado para ello, así que le manda a cazar un ciervo, y el hijo le pregunta, ¿dónde alcanzó? y Kratos le dice, ¿dónde están los ciervos? gracias que Kratos, has ayudado muchísimo a saber dónde es, si no fuera por ti nunca encontraríamos el ciervo, el tema es que el hijo es lo suficientemente capaz de encontrar el ciervo, pero comete un par de errores a la hora de cazarlo, y Kratos demuestra ser el padre más nefasto que nadie podría tener, porque se pasa a toda la cacería criticando al chaval, diciéndole que no está listo, y encima tratándole con indiferencia casi todo el rato, y para un momento en el que parece que va a tener algo sentimental con el hijo y comportarse bien, se echa para atrás, Kratos por favor, sé mejor padre, no seas como el tuyo que te jodió la vida, por favor, aunque en su defensa he de decir, que más tarde sí que demuestra ser un buen padre, o al menos empezar a aprender a hacerlo, algo es algo no vamos a pedir demasiado, un poco está bien para ser el pelón de Kratos, pero bueno tras esta cacería les ataca un gigante, que Kratos no tarda más de 5 minutos en despachar hachazos, y partirle el cuello como si nada, y poco después vemos que el hijo ha heredado los problemas de ira de Kratos, parece que es algo genético o algo así, no lo sé en verdad, pero Kratos aprovecha el momento para darle una lección de vida para que aprenda que la ira no le lleva a ningún sitio, que tiene que controlarla, bien, hecho hay Kratos, y, tras esto, vuelven pa casita, tía duro y, yo si fuera ellos, me sentaba en el so a ver una peli en Netflix, pero creo que para época que representa este juego no existía Netflix, F por ellos, lo que sí existen son dioses toca pelotas, porque en cuanto llegan a casa, se tiene un poco de conversación sobre el tema ira, para que Atreus aprenda cómo controlarse y que vea que eso no es el mejor camino, se escuchan los golpes, y fuera empieza a hablar un tipo extraño, desde fuera le grita a Kratos que sabe lo que es, yo imagino que se refiere a lo de que es un dios, y también le exige respuestas a las preguntas que Odín le mandado a descubrir, exigiendo cosas a Kratos, tienes unos huevos como montañas de grandes, pero para sorpresa de todos Kratos simplemente le dice que se largue de ahí que le deje tranquilo, en vez de coger y romperle la cabeza puñetazos. Parece ser que nuestro amigo Kratos ha ido a terapia, y ya no ataca a un dios nada más verlo, pero todos sabíamos que tarde o temprano iba a haber pelea, y efectivamente, la hay, de hecho el enfrentamiento es bestial, me encanta, maravilloso, espectacular, y vemos a Kratos en todo su esplendor violento, dando de hostias a más no poder, el enfrentamiento termina con la victoria de Kratos sobre este desconocido que luego descubriremos que es Baldur, y que es inmortal, por eso en este momento no muere, aunque Kratos y nosotros de momento no lo sabemos. Bueno nosotros sí porque lo acabo de decir. Pero cuando está jugando el juego no, una vez a derrotar al enemigo, Kratos vuelve a su casa, y ordena a Atreus que recoja sus cosas y se prepare para ir hacia la montaña más alta, ya que aún pensando que su hijo no está preparado para ese viaje, sabe que ya no están seguros en esa casa, así que decide que es el momento de empezar su viaje, y que el hijo ya pues aprenda por el camino, en un momento dado se dan cuenta de que había una barrera protectora alrededor de toda la casa de Kratos. Pero que cayó una vez se talaron los árboles que vimos al principio, ¿Qué significa esto, que la madre de Atreus sabía que Kratos no le iba a dejar ir, así que se la lió un poco para que talar los árboles específicos, y así obligamos a empezar el camino, de hecho más adelante veremos que la mujer de Kratos, lo tenía todo ya planeado desde el principio, vamos Kratos que te la han metido bien duro y hasta el fondo, a nuestro cargo no le importa demasiado y continúa el camino, hasta que los dos se encuentran con un enano, el cual es bastante malhumorado pero a mí personalmente me cae bien, y también nos hace saber que él junto a su hermano crearon el hacha que lleva Kratos, y que de hecho le puedo hacer una mejora, que se la hace vamos en un momentico super rápido de a un martillazo y ya está, mejorado, coño, yo así también soy un puto herrero, y luego los enanos son los mejores herreros del mundo, vamos, yo les doy más mérito al martillo que al que le está dando, porque le da un golpecito de mierda, pero lo importante es que el hacha Leviatán ahora es un poquito mejor, ya son nuestros amigos y no van a ayudar muchísimo para matar a todo lo que se ponga por delante, aunque bueno, viendo a Kratos le mata antes a pumetazos que con el hacha, hablando de matar lo que pasa después de esto es que intentan cazar un jabalí, pero no era un jabalí cualquiera, uno mágico, y por lo que parece que es de una bruja del bosque, así que cuando se encuentran con ella cambian de opinión y en vez de matarlo intentar ayudar a que sobreviva, y la bruja por esta ayuda les graba un par de runas en el cuello para que nadie les pueda detectar, ni siquiera los dioses, aunque es esta no sea la única ayuda que les ofrece a nuestros protagonistas, pero eso vendrá más adelante de momento toca conocer a la serpiente gigante, que para conocer la telita, porque tiene que tirar Kratos su hacha al medio del mar, obviamente pensando que el hacha vuelva a sus manos, no es tanto problema, pero de golpe no vuelve, y es como dices, hostia, ha perdido el hacha, ¿Qué coño pasa allí, pero no, es que la serpiente se le había comido, y se la escupe llena de veneno, lo cual es curioso porque ese veneno es el que acaba matando a Thor, ¿Qué significa esto, que quizá en el futuro Thor muera a manos de Kratos, lo cual no extrañaría porque Kratos mata a todo lo que sea Dios, algo que no mata y de hecho se hacen amigos es de los enanos, ya que poquito más adelante se encuentra el hermano del enano que conocimos antes, y también le mejora el hacha, a este paso el hacha de Kratos va a ser la más mejorada de la historia, pero por muy mejorada que esté, no es capaz de atravesar el aliento negro, pero por suerte para nuestros amigos, la bruja que conocieron antes está dispuesta a ayudarles y les enseña cómo viajar de un mundo a otro, ya que necesita una luz que solo se encuentra en el mundo de los elfos, para atravesar el humo negro que vimos antes, pero como suele pasar, no va a ser tan fácil, resulta que hay una guerra entre los elfos oscuros y los elfos de luz, y parece que los elfos oscuros están ganando y masacrando a todos los elfos de luz que pueden, ver esta situación al principio le choca bastante a Atreus, pero Kratos enseguida le deja claro que no hay que meterse en una guerra que no les importa, sino que ellos solo acabarán con los que se interpongan en su camino, y así es, solo matan a los que se ponen directamente en el camino de ellos para encontrar la luz, y tras cientos de elfos oscuros muertos, logran al fin llegar a la luz, luz en la que Kratos decide entrar después de que Atreus le diga que su mujer muerta está ahí dentro. Y Kratos disfruta de un maravilloso viaje astral, viaje que termina cuando Atreus le saca de un tirón, y por la cantidad de cadáveres que hay a su alrededor, parece que ha pasado un largo tiempo, y de hecho Atreus le echa la bronca por eso, normal el pobre Pensaba que después de morirse a su madre el padre había ido a por tabaco, pero no amigo mío, Kratos no te va a abandonar, y lo que no va a abandonar tampoco es su misión, pues lo que deciden es volver a migar para continuar su camino, pero antes de irse se cargan al rey de los elfos oscuros, suerte que no se van a meter en la guerra. Las últimas palabras de este es que han cometido un grave error. Esto a mí me crea mucha curiosidad, pero creo que no vamos a saber nunca por qué lo hice, con una duda más creada, sí que sí, vuelven a migrar, donde con la luz que han logrado atrapar, pueden por fin atravesar la niebla está oscura, pero ese no va a ser el único obstáculo en su camino, porque de golpe son atacados por un dragón, al cual matan bastante fácil, recordemos que Kratos tiene experiencia matando todo tipo de cosas, y el primer juego de la saga griega ya mata a la hidra así que no creo que sea muy complicado para él matar un dragón, y siguiendo su tradición lo hace de la manera más brutal que puede, y matando a este dragón también salva a Shinrei, que les hace un regalo muy importante para transcurso de la historia unas flechas de muérdago y no no es para que nadie se bese bajo la flecha de muérdago que esto no es crepúsculo ni ningún romance adolescente vale no nos confundamos dato importante que todos deberíamos saber que kratos arregla al cargate a atreus con un trozo de muérdago que luego será muy importante ya una vez cerca de lo más alto de la montaña se vuelven a encontrar al tío con el que se enfrentó kratos al principio hablando con un tipo raro que está atrapado dentro de un árbol al cual un una vez nuestros enemigos se van, Kratos sube para hablar con él, el tipo atrapado dentro del árbol se presenta como Mimir, el más listo de todos los vivos y todos los muertos de todos los reinos, no es por nada pero tan listo no es, qué bien que se dejó atrapar, allí lo dejo, y también les dice que están muy equivocados hacia dónde van, porque no tienen que ir a la montaña más alta de Midgar, tienen que ir a la montaña más alta de los nueve reinos, es decir, a Jotunheim, el reino de los gigantes, y también les dice que solo hay un camino, pero para atravesarlo necesitan una runa, pero él está dispuesto a ayudarles, el problema es que las ataduras no se pueden cortar por ninguna manera, así que la única opción es cortarle la cabeza, llevarla a la bruja del bosque, y que ésta lo reviva, y así lo hacen, y nada más revivir a la cabeza, la mujer esta le escupe en la cara, y todos nos enteramos de que esta bruja realmente no es una bruja, es una diosa, Freya, ante esto Kratos se cabrea, le desprecia, se va dando de la espalda, todos sabemos el odio irracional que tiene Kratos hacia los dioses, aunque dentro de no mucho volverá a pedir la ayuda, también cabe destacar que antes de esto Freya le quita todas las flechas de muérdago a Treus, y las quema diciendo que son algo maligno y que tiene que evitarlo a toda costa, luego sabremos por qué, el siguiente paso, es hablar con el único gigante que queda vivo, Jodungander, la serpiente gigante, con la cual ahora se pueden comunicar gracias a que la cabeza colgante que lleva Kratos en la cintura, puede hablar absolutamente todos los idiomas, incluyendo el idioma antiguo que habla esta serpiente, esta le dice que lo que necesitan es un cincel mágico, el cual se encuentra en la mano del cadáver de un gigante que mató Thor hace muchísimo tiempo, una vez llegan allí, se dan cuenta de que el cincel, está por debajo de un hielo muy grueso, así que para atravesarlo Kratos se le ocurre la idea más disimulada del mundo, estampar un martillo gigante contra el hielo y romperlo, super disimulado, seguro que eso no llama la atención a ninguno de los dioses que te están buscando Kratos, mister sigilo te voy a llamar, de hecho les atacan dos hijos de Thor, de los cuales sobrevive uno y al otro lo mata Kratos, ya empieza Kratos a matar dioses y a cablear a los dioses poderosos, porque a Thor no creo que haga mucha gracia que le maten a su hijo, pero lo importante es que conseguimos el cincel, pero lo malo es que nos vuelve a atacar el hermano que sobrevivió, y gracias a su poder sobre los rayos, como que medio logra inmovilizar a Kratos, pero esa inmovilización termina una vez que Atreus cae tumbado al suelo, por lo que parece ser una enfermedad que lleva a Muchos años este crío, así que quedándose con su ira espartana se levanta y le mete dos hostias al Godieste, el hijo de Thor. Después de recibir un par de hostias se va lloriqueando. Kratos no sabe qué hacer con su hijo enfermo, pero Memir le dice que la lleve junto a Freya, ya que ella le podría curar, así que, que Kratos se traga su orgullo y va allí. En un principio, Freya no está dispuesta a abrirle la puerta, pero cuando le explica la situación, si lo hace, y le cuenta que a Kratos que la única forma de salvar a su hijo es conseguir el corazón del guardián. De el infierno este vikingo, y le advierte de que su hacha nueva, no funciona en el infierno, así que Kratos dice, tengo un arma que si me funciona, y decide desenterrar su pasado, y cogiendo las espadas del caos, para conseguirlas tiene que regresar a su casa, pero en el camino tiene como una especie de misión con Atenea, Kratos por favor tómate los antipsicóticos, no veas visiones raras, que te vas a volver más loco de lo que ya estás, todos sabemos que un Kratos con esquizofrenia sería el fin del mundo absoluto, por suerte la visión finaliza cuando Kratos dice que él sabe que es un monstruo, pero que ya nunca más será el monstruo de Atenea, así nos gusta Kratos, siendo un monstruo libre joder, y como monstruo libre, baja al infierno, se carga al guardián y se lleva su corazón para salvar a su hijo, y todo con las espadas del caos super sencillo, también te digo, vaya mierda de guardián si se le mata tan fácilmente, lo importante es que logra volver con Freya, y gracias al corazón que ha conseguido logran salvar a Atreus, y también para que esto no vuelva a ocurrir, le dice a Freya que le tiene que contar lo que son, porque parece ser que esta enfermedad es básicamente que Atreus no conoce las capacidades físicas de su cuerpo, y como que se bloqueó algo así raro, así que aún en contra de su voluntad le tiene que contar a su hijo que es un dios, eso sí Atreus se vuelve gilipollas de cuidado, sabes lo típico de que hay gente que se le sube la fama, pues de este se le ha subido la divinidad, que asco me dio en algunos momentos, ya una vez sin secretos, en su camino descubren que Tyr tenía algún tipo de relación con los gigantes, pareciendo que este les ayudó a sobrevivir, y también a crear este pasadizo secreto a Jotunheim, y, tras pasar unas pruebas que preparó Tyr para que nadie pudiera conseguir la runa así como así, nuestros héroes sí que consiguen pasar las pruebas, de una vez con la runa en su poder, se dirigen a la entrada a Jotunheim, para así llegar al destino de su viaje, cuando ya están cerca se encuentran de nuevo a Godi, pero esta vez sangrando y muy mal herido, todo porque Thor pagó su ira con él, otro padre de mierda, pero también también toca hablar de los hijos de mierda, porque Atreus no hace ni puto caso a Kratos, y mata a sangre fría al pobre de Godi, bajo la excusa de que son dioses y pueden hacer lo que quieran, a lo que Kratos le dicen no, no podemos hacer lo que queramos, pero al niño le chupa un huevo lo que diga Kratos, dice, yo aquí mato lo que me salga de los cojones, o le tus huevos, claro que sí cuestión que un poco más adelante llegará la entrada Jotunheim, ponen las runas y muchos problemas pero de golpe les ataca Baldur, y en el enfrentamiento entre Kratos y Baldur se destroza la puerta Jotunheim, así que se quedan sin opción para poder ir, pero de momento, luego veremos que hay otra forma, el enfrentamiento vuelve a ser espectacular entre estos dos, es decir, que con este God of War, se sacaron bastante la polla en los combates contra Baldur, son muy espectaculares y muy violentos, lo cual se disfruta muchísimo, a quien no le encanta ver a Kratos siendo lo más brutal que existe, este enfrentamiento acaba en el infierno, y con una especie de empate técnico, porque ninguno de de los dos llega a ganar, cabe a destacar, que mientras Kratos y Atreus están intentando escapar, se encuentran a Valdur viendo una visión, la cual nos hace la revelación de que Freya es su madre, y que le maldijo, con la inmortalidad, pero una inmortalidad bastante peculiar, ya que sí no podría morir de ninguna de las maneras, pero tampoco podría sentir dolor, ni placer, ni disfrutar de las comidas, ni del sexo, ni sentir el frío, ni sentir el calor, la verdad es que iba a vivir eternamente, pero estaba muerto por dentro. A nadie le gustaría vivir de esa manera, Kratos el ingeniero aeronáutico, consigue que un barco que se encuentra, empiece a volar, y les lleve directos a la salida, aunque en el camino tienen que matar a un montón de bichos, pero no es problema para ellos que son los asesinos expertos, antes de irse definitivamente encuentran un cuadro sobre Tyr, el cual gracias al ojo que tiene Mimir, descubre que hay una manera más para llegar a Jotunheim, pero para ello necesitan crear una llave, así que llave, vamos a por ti, tampoco hay que ir muy lejos para porque encontramos a los dos enanos reconciliados, y esto nos crea la llave, así que mira qué fácil solucionado, tras encontrar cosas secretas que tenía ir por ahí, usar la llave y descubrir cómo llegar a Jotunheim, se dan cuenta de que les falta una cosita, el ojo que le falta a Mimir, ya que para hacer el viaje necesitan usar sus dos ojos para proyectar la energía del Bifrost, para conseguir este ojo necesitan hablar con la serpiente de nuevo, ya que esta se tragó una estatua de Thor en la cual se encontraba este ojo, y la serpiente amable les ofrece entrar en su interior para coger ese ojo. La verdad es que a mí me parece un poco desagradable, pero por suerte o por desgracia es la única opción que tienen. Así que para dentro de la serpiente en barquita, una vez conseguido el ojo, la serpiente empieza a moverse de manera muy brusca y salen disparados por la boca para descubrir que la serpiente ha sido atacada. Ya está inconsciente. Aquí se dan cuenta de que el culpable ato ha sido Baldur y comienza un drama familiar entre él y Freya. Y aunque Baldur lo que quiere es matar a Freya, Kratos se interpone y la defiende, y entonces comienza otro enfrentamiento entre ambos, el cual interrumpe Freya dejando a Kratos atado con raíces, esta situación deja a Kratos en un mal lugar, ya que Baldur lo tiene a su merced para atacarle, pero Atreus se interpone para proteger a su padre, a este inmortal psicópata le da igual que sea un niño, así que le pega con todas sus fuerzas a Atreus, pero os acordáis que os dije que era muy importante recalcar que Kratos le había arreglado el carcat con un trozo de muérdago, pues este muérdago se lo clava a nuestro enemigo, y con esto se rompe el hechizo que hizo Freya, permitiéndole volver a sentir, pero a su vez volviendo a ser mortal, en este momento sabiendo que se le ha roto su maldición, en vez de irse y disfrutar de la vida, decidió enfrentarse a Kratos de nuevo, sabiendo que ahora no es inmortal, y viendo cómo Kratos le ha dado palizas todo el rato incluso él siendo invulnerable, es idiota, como era bastante obvio Kratos le da una paliza, pero le perdona la vida, con la condición de que no se vuelva a acercar a ellos ni a Freya, pero Valdur vuelve a demostrar que tiene dos de IQ, ya que nada más soltarle Kratos, va por Freya a estrangularla, y Kratos obviamente cumpliendo lo que ha dicho le rompe el cuello. Eso sí, Freya no se lo toma muy bien y la amenaza de muerte, y le dice que se vengará de él. Era normal que te acaban de salvar la vida de un hijo psicópata, que no te servía de nada tener ese hijo, porque tener ese hijo es como no tener nada, anormal. Pero ahora, sí que sí, llega el momento de finalizar este viaje, dejan la cabeza custodiada por los enanos y se ha Entran en el portal hacia Jotunheim, allí descubren que el verdadero nombre de Atreus, es Loki, y también que todo lo que ha sucedido ya sabían que iba a suceder, de hecho está todo dibujado en la pared, y hay un dibujo final oculto tras una tela en la cual se ve a Kratos o lo que parece ser Kratos, tumbado mientras Atreus suelta como una especie de grito por la boca, como si que Kratos hubiera muerto, eso supongo que lo veremos en el siguiente juego, finalmente logran su cometido y esparcen todas las cenizas de Fey por el mundo de Jotunheim, Mientras esto, regresan a su hogar y ahí acaba el juego, tras esto podemos ver una escena post créditos, en la que Thor aparece en la casa de Kratos, y parece dispuesto a tener un enfrentamiento con él, pero esto lo veremos en el próximo vídeo, he conseguido resumir un juego larguísimo en unos minutos, hoy estoy orgulloso de mí mismo, ahora nuestro momento chicos, dale un like, compartir, y obviamente suscribiros al canal, para no perder ninguno de los vídeos, que este canal va en alza, cada vez más arriba, muchas gracias. Gracias a todos por pasaros y adiós. Okay. I used to be of the no good. No good. Hey, Now I got all of these shows book. But... Shows book. But... Okay. Now I'm the man in my whole hood. whole hood. Damn. Hey, think I'm doing pretty well. Think I'm doing pretty well, pretty well. I used to be of the no good. No good, ay, hey. nah I got all of these shows book. But... Show's book, okay.